<risa> Señores, ahí vamos con la bien. segunda ya, información. Lo Ay, sí, este, sí. la segunda. Sí, vamos Ay, a felicitar. Sí. Una segunda. Una, ahí sí. Y son de aquí. En eh. Y son vecinos nosotros. Es de son, sí. son de Villa Tapia. Lo no estamos aplaudiendo. Ah, sí, sí, <risa> <Aquí mismo. risa> El retorno. No, no, <risa> <risa> yo me Ay, Señores, lamba, dominicanos ganan medalla de bronce. ¿Y dónde? Oye, para mí. Que ellos participaran en ese concurso de Dubai. Ganan. Para mí eso es impresionante. Ganan, ganan. Esos muchachos que sí, fue. Que otro fueron nivel, otro nivel. la robótica. Miren ahí ¿Y, dónde, de... ¿Y dónde fue entonces? Eso fue en Dubai. En Dubai. El equipo de estudiantes dominicanos que participó bonito, en la competencia mundial qué bonito. de robótica en Dubai alcanzó la medalla de bronce por desempeño no, durante la jornada, ay, la cual sí. constaba en ensamblar un robot capaz de solucionar problemas mediante eh, de medio ambiente que brinde oportunidades de mostrar el mundo en el cambio climático. El equipo Dios estuvo mira. conformado. Atención. Oye, qué bonito. Estuvo. Atención, Danilo Medina. Eso, muchachos, Es eh, un robot, incidentalmente. Sí, la robótica que aquí sí. debería, la UAS debería absorber la robótica. No la estoy haciendo, pero debería. Ya en otro país desarrollado, eh, eh, tienen la robótica eso, muchacho, como una carrera. Y, eh, eso es lo una que vez, tú ayuda muchísimo la gente. Es lo que tú dijiste, ya el hecho de participar en Dubái. Eh, no, participar para mí es, es otro nivel. Sí, eh, eh, los estudiantes si son ganan. Anthony Cruz Hernández, Jessica Reynosa González, eh, sí, sí. Briana González Rodríguez, mira, igual que mi sobrina. Todo el diseño de científicos del doctor mira. Miguel no, no, Canela no. Lázaro. A eso, a eso sí quiero yo seguirlos. A eso, sí. eso sí quiero yo Juan, lo que estaban hablando anteriormente no. Del lápiz Pero no. Eso sí eh, Mira, mira. Juan, Deja, Juan, cuenta, René. Si tienen oh. redes, los sigos de una. Te va, vez. René, con la visita te acaban te por eso. Cuenta, vale. Juan Garrido, con el lápiz, no. Si sí, solo de José José, que claro me lo que tú estás Ahí, hablando? Sí. Tú Ahí, tienes sí. envidia del lápiz. Así nada, te dicen. Juan Garrido, del colegio Cardenal Sánchez. Oye, oye, qué bonito. Y del Centro Educativo eh, María Inmaculada del aula Alex Rodríguez. Es Alcántara, Le, los educando se hicieron Susana. acompañar de los expertos de Wandy González, el maestro. El continente asiático fueron nuestros dominicanos Isaé a participar. Eso eso es este es el último en, en mentor. Según una nota de, de Villa prensa, además, eh. del bronce los ¿De dominicanos, de Villa Estapia, <risa> <bien>. <risa> los dominicanos ganaron un Staphyr Awards que se le okay. otorga un Awards. Award. Que se le otorga a los robots que cumplen con todos los requerimientos del centamen y certificación de excelencia por la delegación completa. Oye, Danilo, yo atención, personalmente da... oh, oh, yes. Oye, esto, Néstor, oye, oh, esto, Néstor. Yo Tapia. tengo yo aproximadamente... Yo quiero hacer lo posible. Voy a oh, yes. Quisiera que alguien... Hay... Porque nosotros tenemos un público muy grande de... en Villa Tapia, uh -huh. que si conocen a estos jóvenes pues tener que ayudarnos con una, una comunicación sí, ay, para sí. que ellos vengan ay, aquí sí. y, y ay, cuando sí. ellos lleguen al país nos pueden dar ay, una decisión ellos sí lo sigo yo sí tengo que seguirlo con mucho gusto pero que el lápiz, pero oye, el oye, lápiz no, el te el te lápiz relajo, no. relajo oye oye, oye esto oye néstor yo tengo aproximadamente cuatro siguiendo el lápiz cuatro no no les relajo <ríe> cuatro años con una aplicación acá en la cabeza que quiero desarrollar pero fui al ITLA en Santo Domingo y cuando fui allá Digo, somos por allá de Santo Domingo. Cuando fui allá me dijeron que no, que, que la incubadora de negocios no funciona. Y yo tengo una idea acá que puede, puede hacerme millonario. No, pero no, pero eh, ¿dónde la desarrollo? No, es una aplicación es lo único, que puede el, el país, país, No diga no la comer. cosa en televisión porque Oye, se haga que roba. País. No, pero no, yo le no, no, he dicho cuál es. Ahora, el país viera coger eso. El ITLA, ya. para mí el ITLA, de la cosa poca buena cosa que yo puedo decir de Leonel Fernández de su gobierno, el ITLA. Bueno, la incubadora sí, de negocios no mí, la encontré pa, cuando fui. Para mí, el ITLA es de, de, de, de la. De lo, yo tengo la una idea Ateneco. aquí por desarrollar una aplicación que puede ser muy útil pero, en, pero en el. Pero yo mundo hablo completo. Yo hablo en sentido de prof preparación de la nueva sociedad. El ITLA no, ha preparado. yo lo digo, pero si aparece alguien okay. para que desarrollemos la idea. El ITLA es una de las, para mí, la escuela de técnica me, eh, sí, que mejor buena. prepara a estos es jóvenes. Y, y, y no solamente usted tiene que estar enfocado en ser abogado. Y me atrevo a seguirla también por abogado, lo anterior, ¿no? Abogado, de que estudia contabilidad. Pues ya estamos cansados de toda esa gente, licenciado en administración. ¿Usted, no, no, no. Ya no, estamos tampoco. cansados algo de eso. Algo así, no, no, hay, no. Hay que promover no, algo nuevo, no, pero algo cansado, nuevo. No. Gente, ya estamos cansados el, de lo Jesús mismo. Santísimo. Necesitamos gente que trabaje en las robóticas, que ¿Trabaja, trabaja en el que software, que, que, que trabajen en el multimedia. Gente que tengo graduada, pero la abogada lo único promo. La right. misma. Yo conozco un primo mío que es abogado, la hija abogada y el nieto abogado. Entonces yo digo, ¿cuántos casos van a defender los tres juntos? Digo yo. Bueno, soy bonito. Yo.